Y acá estamos en el último tramo de la tarde del magazine. Nos quedamos hasta las 3 de la tarde con vos compartiendo en esta oportunidad un tema que es muy común también en las familias, en los hogares. Hoy me traje, mirá, la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Cuchara, cuchillo y tenedor. Quiero saber vos qué sos, si sos la cuchara, si sos la tía cuchara, si sos el papá cuchillo, si sos la mamá tenedor, si sos el abuelo cuchillo, la abuela cuchillo o la abuela tenedor, si sos el primo cuchara, bueno, cuchara, cuchillo y tenedor para todos. Vos decís, ¿qué tendrá que ver? Pero vamos a irnos a, seguro esto lo escuchaste, ¿a qué querés más? ¿A la abuelita materna o a la abuelita paterna? ¿A quién querés más? ¿A mamá o a papá? Los chicos tienen 5, 7 años, 3 años. Ya desde el primer año de vida se le empieza a decir ¿A quién querés más? ¿A quién querés más? ¿A la tía Marcela o a la tía Juanita? Todas esas comparaciones que se empiezan a hacer. ...los abuelos son abuelos, los tíos son tíos, los primos son primos... ...las papás son papás y las mamás son mamás... ...pero a los chicos se piensan que tienen que elegir a quién quiere más... ...si a uno o al otro... ...¿qué sucede con el cuchillo, la cuchara y el tenedor? ...que le traen conflictos a las criaturas... ...que esas comparaciones son malas... ...y hay muchas que sufren... ...y esto quizás no... ...para que prestes atención... Hay muchas criaturas que, que sufren con las comparaciones, que no les gusta hacer comparaciones, y que realmente se sienten como obligados, cada vez que viene la tía Marcelita o la tía de parte del papá, o los abuelos de un lado, los abuelos del otro, se sienten como obligados a decir en ese momento que, que los quieren más. Y hay una explicación muy fácil ...para que los chicos se entiendan... ...porque se crían con este concepto... ...se crían con el concepto... ...que tienen que querer más a unos que a otros... ...y no es así... ...entonces yo te traje... ...cómo explicarle a los chicos... ...cuando ya está hecho... ...cuando ya se habló... ...de, de quién quiere más... ...y sufren por esta causa... ...cómo explicarles... ...con el cuchillo... ...con la cuchara... Y con el tenedor. Esto es así. El cuchillo corta. Y en, vos necesitas, en la mayoría de las ocasiones, el cuchillo para que te corte tu comida. La cuchara, todo lo que sea líquido, vos podés tomar la cuchara. Y es importante la cuchara en tu vida. El tenedor te sirve para pinchar. Y es muy importante para que vos puedas agarrar la comida. Es decir, que la cuchara es muy importante y cumple una función importante en tu vida, por eso la querés. El tenedor cumple una función importante en tu vida, por eso lo querés. Y el cuchillo también cumple una función importante en tu vida. Es decir, que vos querés la cuchara, el cuchillo y el tenedor. ¿Por qué? Porque a veces... Vas a necesitar a la cuchara para determinadas situaciones. A veces vas a necesitar el cuchillo y a veces vas a necesitar el tenedor. Y esto pasa exactamente con las personas. No se quiere a uno más que otro. Hay personas que te brindan diferentes cosas que las otras. Y en diferentes etapas de tu vida vos vas a necesitar o te vas a pegar a esa persona que no implica que no quieras al otro abuelo que no quieras al papá que no quieras a mamá sino simplemente es que mamá está para determinadas cosas y papá está para otras aunque siempre decimos mamá y papá los tenés siempre pero hay cosas que te da la abuela materna que no te da la abuela paterna porque son personas totalmente diferentes entonces Aceptar esto, enseñarles a los chicos que está buenísimo que cada persona te dé o se brinde de una manera y que vos vas a rescatar. Eso bueno que te da esa persona, tanto sea el tío, la tía, los abuelos, mamá y papá, para tu vida. Por eso no significa que la quieras más o quieras menos. Así que atención papuchos y mamuchas, no hagan comparaciones, a veces esta nueva generación no compara, pero sí las generaciones de, de antes que venían con esas costumbres de comparar eh, con, con esto de a quién querés más, así que evitemos esta palabra a quién querés más porque existe la cuchara, el cuchillo, el tenedor, existen las personas que tienen para brindarnos cosas diferentes según la situación y el momento y las queremos porque son parte de nuestra vida, tanto al tío, a la abuela, a mamá, a papá, a los primos, a los amigos, no se comparan, todos nos brindan cosas maravillosas, aprendemos de cada persona de una manera muy productiva para nuestra vida, para nuestra escuela de la vida, lo tomamos y seguimos construyendo nuestra vida de la mejor manera. No se compara, afecta y es tedioso. Espero que te sirva. Me voy con la cuchara, el cuchillo y el tenedor a cerrar el magazine. En un ratito me despido de vos. Ahora me voy con la cuchara. No, el cuchillo también, porque es importante el cuchillo. Y el tenedor me sirve un montón. Los quiero...